Ahora que tenemos el juego terminado, ya podemos hacer uso de él y divertirnos a ver cuántas estrellas somos capaces de coger. Pero vamos a hacerle algunas variaciones a este juego. Por ejemplo, al Dragon 2, hacemos clic sobre él, le vamos a decir que se mueva apuntando hacia la bruja. Y lo vamos a poner aquí. Le vamos a decir que siempre apunta a la bruja y se mueva de dos en dos. Así, cuando empieza el juego... El dragón 2 se va a ir siempre directamente, cuando bajo, el dragón persigue, ahí lo tenemos, el dragón 2 persiguiendo a la bruja constantemente. Lo que pasa es que el juego es bastante difícil así, porque el dragón se está moviendo realmente rápido y no me está dejando casi alternativa, Bueno, me, que me pille. Eh, eso lo puedo resolver diciéndole entonces que se mueva de uno a uno, un poquito más despacio para que le dé más respiro a la bruja. Puedo cambiar la velocidad de cada dragón y también puedo cambiar el mensaje porque el dragón 1 dice jaja ja, te pillé y el dragón 2 está diciendo lo mismo. Yo puedo cambiar el texto y personalizar cada uno de los textos que eh, cada dragón me, me va a poner para que sean distintos. Otra forma de personalizar el juego y cambiarlo un poco es cambiar la historia. Esto es un dragón que va por una bruja que va volando por el espacio a coger estrellas. Yo puedo ahora cambiar los disfraces y decirle a la bruja que ahora no es una bruja. Me vengo a los disfraces y le digo que ahora es otra cosa. Por ejemplo, me vengo a Fantasía y me elijo un hada. Venga. Y cojo a la bruja y la quito. Ahora es un hada bastante grande, por cierto, le cambio el tamaño, la pongo a 30. Bien, aquí tengo nada a 30 y luego me voy a los dragones y le cambio los disfraces a los dragones diciéndole pues en fantasía, que es un fantasma. Mira, me cojo el fantasma C y me cojo de nuevo el fantasma en fantasía, el fantasma D y quito los dragones. Y esto lo voy a hacer con los todos los dragones. Ya tengo un juego donde en vez de dragones son fantasmas. Eh, puedo Debo cambiarle el tamaño a, a estos fantasmas porque son realmente grandes dentro del juego y no eh, no me vale así. Y otra cosa que también puedo hacer en este juego es añadir sonido. Eh, cada spray tiene sus propios sonidos por ejemplo me vengo a la estrella que ahora la cambiaré y no será una estrella será otra cosa y en los sonidos tengo este sonido bueno voy a decirle en el código que cuando te toque la bruja me vengo a sonidos y digo que juegue un que suene un sonido cuando toques a la bruja eh, quiero que suene este sonido. Lo voy a poner debajo, que primero que me dé puntos, luego que cambie de sitio y luego que cambie de sonido. Entonces, cuando toca a la bruja, eh, se va a escuchar el sonido que tiene la estrella. Lo mismo cambiaría el fondo, porque ahora estoy es un fantasma y un hada, pues me vengo a fondos y me puedo venir y buscar dentro de los fondos, pues, un castillo. Ya estoy cambiando totalmente la historia. Bueno, estoy a las afueras de un castillo. Y la estrella, pues en los disfraces eh, la cambio por un donut. La, eh, mi hada tiene hambre y quiere comerse un donut que anda por ahí volando. Y quito la estrella. Ya está, ya he cambiado totalmente la historia del juego por otra distinta. Un hada. Que, un, que quiere comerse un donut y los fantasmas pues andan por ahí, ¿vale? Ya me comí otra, Bien. Bueno, pues esos son más o menos los, los la forma de programar o de personalizar un juego que yo he diseñado a mi gusto.